Voy a introducir la, la mesa redonda de innovación en los archivos estatales, eh, primeros resultados. Eh, y quería contar muy brevemente, porque esto eh, tiene el tiempo eh, muy medido, para que eh, podamos dedicarle la mayor parte de la sesión a la presentación de los propios proyectos que se han desarrollado, que creo que es lo realmente, lo realmente interesante y que merece la pena ser escuchado. Bueno, pues voy a aprovechar para presentar a Ángel Álvarez Rodríguez y a Pedro Luis Jimeno la Cámara. Eh, decía que, que hasta ahora han ayudado a la organización y en concreto a este grupo de trabajo de impulso a e innovación en eh, el aspecto de la formación eh, que desde la organización pues, se ha entendido como… Eh, ...condición necesaria como factor crítico de éxito para eh, la implantación eh, de la innovación dentro de la cultura de la organización... ...que es en definitiva un poco el, el, el objetivo que perseguimos desde este grupo de trabajo... ...que está constituido por los compañeros que aparecen aquí listados... ...pues Guillermo Briones, Elena Cortés, eh, Quino García, Elisa García... ...Ana López, que estuvo con nosotros durante un pequeño periodo de tiempo... ...al principio de la existencia del, del grupo y luego se ha tenido que dedicar... ...a otras funciones, aunque hemos seguido colaborando con ella... ...y eh, Reyes Rojas, eh, que también recientemente eh, ha cambiado de grupo de trabajo pero la seguimos teniendo prácticamente en todas nuestras sesiones. Entonces quería presentar a los compañeros entre otras cosas porque bueno todo esto que vamos a ver es también eh, responsabilidad y mérito suyo. ¿no? Eh, la, la innovación, la innovación es en primer lugar viene mencionada en los valores de la organización, ¿no? Eh, y forma parte además de una línea estratégica. Entonces la, la innovación, hemos dicho ya algunas veces en las reuniones del grupo y con Ángel y con Pedro, es para archivos estatales un mandato estratégico. Entonces, entre todas las, entre todas las líneas de trabajo, bueno, grupos de, de trabajo que, que tenemos operando ahora mismo, bueno, pues al nuestro le corresponde la línea 19, eh, que se titula igual que el grupo de trabajo, pues impulso a la innovación. Eh, como decía, era un mandato estratégico, ahora está. Y entonces, eh, claro, ¿qué, qué es, la, qué es la, la innovación? no Bueno, la innovación, eh, voy a empezar diciendo lo que no es, a la inversa de lo que pone la diapositiva, no es la implantación acrítica de ocurrencias, sin contrastar. A mí se me ha ocurrido esta magnífica idea que pienso que va a, ser, va a tener un impacto muy positivo en nuestra organización. No. Eh, es algo un poco más serio, un poco más elaborado. Es una metodología de trabajo en grupo, de trabajo en equipo, eh, para la resolución de problemas. Y es también un mecanismo de adaptación al cambio, ¿no? Que es, eh, bueno, pues, eh, desde Jorge y eh, Xavier Marcé han hablado de esta, de, esta, de esta cuestión, de la necesidad de estar... En mejora permanente, bueno, pues este es uno de los mecanismos que puede subvenir a, o que creemos que va a subvenir a esta necesidad que tiene la organización. El objetivo que tenemos como grupo de trabajo es integrar la innovación en la cultura, en el modus operandi de, de la organización, en sus procedimientos, digamos, ordinarios, diarios. Entonces, eh, como hemos dicho que es una metodología de trabajo en equipo, bueno, pues el trabajo en equipo no es tampoco algo tan sencillo como eh, juntarse con unos compañeros a poner en común unas ideas y eh, desarrollar una tarea. ¿no? Esto es algo que también tiene sus técnicas eh, y eh, es donde han eh, intervenido primero, tal y como nos van a explicar a continuación eh, Ángel y, y Pedro Luis, eh, las, las primeras actividades formativas que se desarrollaron en este sentido eh, y que todavía se están desarrollando, porque todo esto digamos, que sigue eh, captando o afectando a, a miembros de, de la organización, es una formación en equipos de trabajo, ¿no? que en la actualidad mm, han, des, han eh, recibido esa formación, han participado en esas actividades formativas 91 compañeros que representa, como podéis ver, un poco menos de la mitad del personal funcionario de la organización. Eh, y, posteriormente, se han desarrollado eh, cursos de formación específica en esta metodología de, de innovación. Eh, he puesto ahí las, las cifras mm, del número de compañeros que, que han participado en estas actividades formativas, porque yo creo que da un poco una idea de eh, la penetración paulatina que va teniendo eh, en la organización mmm, esta, esta, este nuevo elemento cultural, ¿no? que, que, es la, que es la innovación. Eh, las cifras que están en amarillo son, serán las cifras totales una vez que mmm, terminen las actividades formativas que están en este momento en curso. ¿eh? Porque esto eh, no se ha detenido en una serie de cursos puntuales, sino que van saliendo nuevas ediciones porque el objetivo es que la formación en estas técnicas, eh, que la implantación de esta mentalidad en definitiva termine abarcando a la, a la totalidad de la, de la organización. Hay una cuestión que he dicho así un poco de pasada, que es eh, las cifras están referidas, los porcentajes están referidos. Al, al personal funcionario. ¿no? Eh, ahí tenemos otro reto, otro, otro campo de mejora, que es eh, incluir a, a otros compañeros que vamos que integran el personal laboral de la organización eh, y mm, que también están llamados a, a participar en la medida que les afecta en, en todas estas cuestiones. No me voy a enrollar más porque me parece que ya me estoy pasando de tiempo eh, y eh, vamos a pasar la diapositiva. Ah, bueno, esto era, claro, estas actividades formativas, y ya termino, se han concretado, y lo vamos a ver a continuación, y va a ser el grueso de esta de, de esta mesa redonda, en una serie de, de proyectos, y también están llamados, aunque esto todavía está en ciernes, a desarrollar una metodología de innovación propia, eh, o a la adaptación al contexto específico de archivos estatales, ...de la metodología general de, de, de innovación que hemos adoptado y a establecer una estrategia eh, para la implantación eh, de, esta, de esta metodología. Entonces, ahora eh, Ángel y Pedro Luis nos van a explicar en qué han consistido eh, las actividades formativas... ...y a grandes rasgos que contenidos han tenido. Bueno, buenos días a todos. Eh, lo primero, que es un placer veros porque yo os conocía a muchos... ...pero a través de la cámara, a través de Zoom. Entonces, veros personalmente, por lo verdad es que es muy agradable. Y eh, sin más, voy a ir al, al lío porque tenemos muy poco tiempo. Eh, la idea de Ángel mía a la hora de, de intervenir en esta mesa... ...era simplemente el relatar... El, el itinerario de, de innovación que ha tenido Archivos Estatales estos dos, tres últimos años y por qué se ha hecho así ¿no? entonces yo voy a hacer un poquito este, este itinerario y luego Ángel explicará un poco más detalladamente el modelo de innovación que, eh, que es un modelo lógicamente a prueba para que eh, eh, archivos y dentro de archivos pues quizá el grupo que lidera Guillermo Morán como de Impulso a la Innovación pues eh, modifica, haga propio y se haya un, un modelo propio de, de Archivos Estatales. Bueno, pues el primer paso que se dio eh, A la hora de abarcar El tema de, de... Gracias El tema de la innovación eh, Fue el marcar una estrategia El marcar la innovación en la estrategia es un acierto ¿no? Es un acierto Por muchos motivos, ¿no? primero porque Implica una, una implicación De la organización, de toda la organización Sobre todo de arriba hacia abajo Y eso es imprescindible para cualquier cambio que sea transformador Y también en otro aspecto fundamental, que es que todo lo que hagamos dentro de una organización, en mi opinión, absolutamente todo, debe estar alineado con la misión, visión y valores de la organización. Entonces, el tener ese referente estratégico eh, para la innovación es, es un acierto clave. Eh, bueno, en eso ya estuvieron trabajando mucha gente, Jorge, su dirección, etc., durante muchos años, y al final, pues, a través de... La línea 19, ¿no?, si lo recuerdo mal, pues se crea el, el grupo de impulso y se le da paso a, a todo esto. segundo paso que se dio en el itinerario de innovación de archivos de tales fue eh, crear equipos de alto rendimiento. ¿En qué consistía crear equipos de alto rendimiento? Eh, consistía en aprender cosas, ¿no?, o en profundizar en aprendizaje, aprendizajes de cosas, ¿no? ¿Y de qué cosas? Pues fundamentalmente de dos campos, ¿no?, uno sería la productividad personal y otro sería con herramientas de productividad personal que se podrían adoptar en ese momento y que se adoptarán. Y el otro campo era el autoconocimiento personal. Nos tenemos que dar cuenta que para que un equipo funcione como equipo de alto rendimiento, lo importante ya no son solamente las personas, que lo son mucho, vamos, es lo más importante, evidentemente, pero hay un factor añadido que es cómo se relacionan las personas. Entonces, el cómo se relacionan las personas es lo que va a dar, el cómo se relacionan las personas y la visión compartida de ese equipo es lo que va a dar el éxito del equipo. Entonces, en ese sentido, Ángel y yo, pues nos hemos, eh, hemos apostado por la neurociencia, de entender cómo funcionamos, de ser divulgadores científicos del comportamiento humano y eh, para que todo eso, al final, ayude en, la toma, en el proceso de toma de decisiones. Al final… Un equipo de alto rendimiento es un equipo que decide mejor. Y decide mejor emocionalmente, cognitivamente y emocionalmente. Decide porque va muy de la mano. Y nosotros hemos, hemos insistido mucho en eso, en que los procesos de toma de decisiones van muy pegadito ¿eh? en la parte, digamos, de la razón, por ponerle comillas, y la parte de la emoción. Hemos usado herramientas a veces sorprendentes. Hoy, por ejemplo, cuando he entrado por la mañana, una una compañera que hemos trabajado con ella y tal, pero Luis eh, me he enganchado a la meditación. Y dice, "Oye, pues una buena, bienvenido al club, ¿no? Pues te irá bien, ¿no? Pues por qué, pues por, porque pues que son cosas que ya no son modas, ¿no? Eh, no sé, Cambridge tiene una, una carrera simplemente para la meditación, es decir, algo tendrá el, el agua cuando la bendice, ¿no? Y, y son herramientas que, que son muy buenas y muy buenas para los equipos. Hemos hemos visto otras, por supuesto, digo esta y, y sin más. El tercer paso que se dio en archivos fue, algunos, alguna vez, de alguna manera, eh, fue paralelo, fue eh, establecer equipos de innovación con proyectos de innovaciones anuales. ¿Para qué? En sí mismo eh, no era tan importante, bueno, ya veremos los resultados que han sido espectaculares, pero han sido maravillosos, pero eh, el, el objetivo ya no era tanto el crear eh, eh, proyectos de innovación, sino que el proyecto de innovación fuera la excusa, fuera la herramienta, fuera el vehículo de crear mentalidad de innovación, ¿no? que es lo que queremos. ¿no? Lo que queremos es una organización en la cual la innovación sea un elemento más de trabajo, pero no sea un elemento sorprendente o, o suelto o, mira, vamos hoy a innovar. No, sea una manera de trabajar, no sea parte de la cultura diaria de trabajo. Entonces, eh, establecimos equipos de innovación con proyectos de innovación anuales, eh, personas que conectadas ...compartían su información, de esto han hablado también otra persona en otra mesa, ¿no? Que al final aquí hay muchas personas conectadas ya y compartiendo información, lo cual es importantísimo, ¿no? Crear redes. Se creó el grupo de impulso a la innovación, los archivos como grupo coordinador, impulsor de la innovación... ...los equipos y los proyectos. Se crearon grupos por archivos y otros centros de trabajo, como pueden ser, puede ser Servicios Centrales. Luego veremos los proyectos, ¿no? De todo, de todo lo que estoy diciendo... Y voy a ir acabando, si me como el tiempo de... Y también empezaron a surgir de manera natural, y eso a mí me sorprendió bastante, eh, equipos transversales. Equipos no por archivos, sino por funciones. Y más que saldrán, ¿verdad? Sí, seguramente. Bueno, como cuarto paso y último del itinerario que, de estos dos, tres últimos años de la innovación en archivos estatales, fue la mentalidad de innovación, que era realmente el objetivo. ¿no? Era el objetivo de toda esta formación. ¿no? la innovación consiste en acoger un modelo de innovación y hacerlo propio. Hacerlo de archivos estatales. Que la innovación sea parte de la cultura organizacional, como una tarea inherente al trabajo cotidiano. ¿Para qué? Porque esto queda muy bien, ¿no? pero ¿esto para qué lo queremos? ¿no? Pues lo que queremos para ser más eficientes, para servir mejor, para alcanzar mejor la visión y para tener un mejor sitio para trabajar, que también lo ha nombrado uno de los ponentes, ¿no? Y todo, por supuesto, y yo es una cosa que me. soy soy a veces un poco pesado en, en insistir tanto. Tendría que estar, tiene, tiene que estar muy, muy, muy, muy alineado y muy entrecruzado con la visión de la organización. Entonces, enmarcadito. ¿Cómo hicimos esto? Porque para que toda esta teoría, digamos, por utilizar un término coloquial se convierta en realidad tenemos que tener un modelo y ese es el modelo que os voy a comentar ahora que es muy sencillo y que los que estáis en la parte del fondo que no habéis participado como la mayor parte de la gente que está en la parte de abajo que ya nos conoce porque llevamos dos años siendo muy pesados como comenta Pedro repitiendo los mismos mensajes, etcétera etcétera, etcétera, podéis aplicar en vuestro día a día sin ningún problema ¿eh? y en vuestra casa, con vuestra gente con vuestros amigos, con vuestras parejas etcétera, etcétera Bien, el modelo es muy sencillo, ¿eh? muy sencillo, y parte de una idea que es absolutamente fundamental y es donde radica el principal punto de dificultad a la hora de iniciar, que es identificar un problema. Porque, si recordáis, eh, Xavier Marché comentó una cosa con respecto a la innovación y dijo que la innovación estaba en la mirada. ¿Y qué significa esto de que está en la mirada? Significa en que las personas que innovan son personas que están permanentemente mirando lo que hay alrededor de ellas, y detectando problemas que intentan abordar como posible solución, ¿de acuerdo? Y este es el punto de partida de la innovación. La innovación no parte de grandes ideas brillantes, ¿no? Olvidaos de eso, eso es mentira. ¿eh? Y si alguno de vosotros piensa eso, eh, es que no conoce muy bien cómo funciona la innovación. La innovación parte de la identificación clara y absolutamente definitiva y muy bien definida de un problema, el que sea. ¿Eh? y a partir de ahí la voluntad de quererlo solucionar, por supuesto, porque eso es lo que realmente va a convertir ese problema en, una, en alguna solución que podamos denominar innovadora. ¿De acuerdo? Entonces, tened en cuenta esto, porque ahora me refiero a los que estáis en la mitad para abajo, que sois los que nos habéis sufrido, eh, cuando hemos analizado la mayor parte de los proyectos, y algunos de ellos los vais a conocer ahora mismo, nos hemos dado cuenta de que, de entrada, costaba mucho identificar el problema. No es tan obvio ni tan evidente identificar un problema. ¿De acuerdo? Aquí hay que hacer un esfuerzo interesante y utilizar algunas herramientas que existen y que están a disposición de cualquier persona. ¿vale? El siguiente punto, que engancha totalmente con este y está prácticamente en el mismo nivel, es equivocarse productivamente. En la innovación el fracaso no está permitido. El fracaso, pero la equivocación, es la fuente del avance. ¿De acuerdo? Cuanto más nos equivoquemos y nos damos cuenta de nuestras equivocaciones y las abordemos ...y busquemos una posible solución, mejor irá nuestro proyecto de innovación, ¿de acuerdo? Pero, ojo, sin llegar a fracasar, porque el fracaso único que genera es frustración y que el proyecto se pare. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante. Además, fijaos en la, en la frasecita que aparece ahí debajo... ...es desnudar las ideas y los conceptos. ¿De acuerdo? Ser capaces, por eso en lazo con el convertir ideas en problemas, ser capaces de quitar toda la paja... ...y de no enamorarnos de una hipotética solución, sino de ver de dónde partimos, ¿vale? Una vez que esto lo tenemos claro, pasamos al siguiente punto. Y es ir avanzando pasito a pasito, ir complementando esa idea que nosotros tenemos de hipotética solución. ¿de acuerdo? Y aquí hay un concepto absolutamente clave que tenéis que tener en cuenta. Cualquier proyecto de innovación siempre empieza con las herramientas y con lo que yo tengo a mano. Si alguien se plantea un proyecto de innovación pensando en subvenciones millonarias en ayudas fantásticas y demás, realmente no está siguiendo la línea de la innovación razonable y, y, y que te va a llevar al éxito. Hay que empezar jugando con lo que se tiene. Y en esto los señores de archivos estatales han sido maestros, ¿de acuerdo? Porque han jugado con algunos casos casi sin recursos, era mentira, tenían un montón, como vais a ver, dentro de un momento, y además han sido capaces de enrolar a gente ajena Genial, se me ha encantado. haber sido fantásticos. Pues con soluciones de tecnología y cosas que a ellos se les escapaban. Pues claro, esa es la idea. Pero eso es poco a poco. Cuando yo empiezo, empiezo con lo que tengo. Y a veces no tengo más que un papel y un lápiz. Nada más. ¿Eh? Y a partir de ahí, avanzando pasito a pasito a pasito a pasito, me voy dando cuenta de lo que necesito y añado el siguiente punto. El siguiente punto es el que veis ahí. Buscar recursos. Y el principal recurso que necesito normalmente es otras personas, ampliar redes como acaba de comentar Pedro hace un momento la innovación no se hace de forma única ni de forma personal no se hace creando redes y generando equipos ¿de acuerdo? y esto es absolutamente fundamental ¿por qué? porque el conocimiento es tan absolutamente amplio en estos tiempos que corren ya no estamos en la época de Leonardo da Vinci ni en la edad media donde grandes sabios parecía que sabían un poco de todo, ahora eso es imposible pero hay que tener Cuanto menos, como decían los hermanos Marx, el teléfono, no, les decía el teléfono del que sabe, ¿de acuerdo? Para llamarlo ¿eh? o llamarla y decirle, oye, échame una mano aquí, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante, hay que salir del bucle, de la torre de cristal ¿eh? y lanzarse a la búsqueda de recursos, ¿de acuerdo? Y todo esto irá incrementando nuestro proceso de escala y al final, ¿eh? sin ninguna duda, nos llevará a la solución innovadora, ¿de acuerdo? La solución innovadora nunca tiene final. ¿De acuerdo? Y os voy a poner un ejemplo que todos conocéis. El primer iPhone que presentó tan ¿eh? maravillosamente bien en su momento Steve Jobs y que aparece en todos los vídeos del mundo mundial, no tiene nada que ver con el iPhone que hay ahora mismo. por pues poner un ejemplo. ¿eh? Y os pongo un ejemplo tecnológico porque lo conocemos todos, no por otra razón. Los proyectos que han generado vuestros compañeros, que los vais a conocer dentro de un momento, son la versión 1.0. Por decirlo de alguna manera. Pero yo estoy absolutamente seguro, porque así lo estamos trabajando y así lo estamos viendo, de que habrá una 2.0, una 3.0, una 4.0. Y de hecho, con los grupos con los que estamos trabajando ahora mismo, ya se está partiendo de segundas evoluciones sobre problemas planteados por los primeros grupos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no olvidéis una cosa. ¿eh? Este es el final. Esto es un proceso continuo. ¿De acuerdo? No penséis que se innova una vez en la vida y ya está. No. Esto es un proceso constante. Y la gente que entra en el bucle de la innovación, os aseguro que no se baja de él nunca más. Ya. Bueno, pues nos bajamos, ¿no?